motivado. Concentrados, luchad y ganad. Aquí tenéis a vuestro campeón. A desplegarnos. Esperad. Puede que haya algo bueno por aquí. Puede que haya algo bueno por aquí. Allí hay un enemigo. Voy a. Necesito un árbol? Seguidme. Voy a explorar allí. Necesito munición de energía. Atención. Aquí veo un Evo escudo. Nivel 2. Lo necesito. Primera sangre. Empecemos. ¿Vale? Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Bien. Estamos dentro. Creo que alguien ha estado ahí Allí hay un enemigo Bien Usando Garfield. Necesito munición pesada Necesito escudos Campeón eliminado Calma Hora de vincularte Parando. Electroestrella lanzada. Lanzando Electroestrella. Lanzando Electroestrella. Ha cambiado. Nos están dando. Me están dando. Me han derribado. Voy aquí. Retaste a la persona equivocada. Es la hora de la acción. Creo que lo haremos muy bien, amigo. Estas piernas no se hicieron para andar. Este es vuestro campeón. Mucha gente se levantará mañana con dolor de cuello. O, bueno, fiambre. Pito, pito, gorgorito. Uh, ¿Vamos ahí? ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Yeah! ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Uh, necesito una... Para los gusanos, colegas. Allí hay un blanco. Contacto con objetivo. Aquí hay una amenaza. Te vuelvo, creo que se saqué un poco de munición y te vuelvo a te haya sacado, Perdona, amigo No me di cuenta, boludo Mira, tengo Aquí hay munición ligera Curándome, ¡Cubridme las espaldas Aquí hay un nuevo escudo Nivel 3 Eso me irá bien Aquí hay un subfusil car Cancela, aquí hay un subfusil car Aquí hay un, carga... aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 Llega un pack de supervivencia Os lo habéis ganado, pero vigilad vuestras espaldas Aquí hay un subfusil CAR Aquí hay un subfusil CAR bueno. Aquí hay un flatline Pesada. Aquí hay una mejora de arma. Cargador potenciado. Busquemos una... Po ¡Contacto! Amenaza avistada. Lanzando plataforma de salto. Sí. Allí hay un enemigo Cargando los escudos Parto confirmado en el objetivo Amenaza cerca Estos enemigos me están disparando Recargando escudos Confirmado en el objetivo ¡Callando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡Reparamos! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Alcanzada! Vamos, ¡Vamos! ¡Recargando! Necesito un cargador ligero ampliado. ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Toma, humo! Blanco detectado. Necesito, munic Necesito munición pesada. Sacando los escudos. Aquí ha habido juego ha contra el enemigo. Parece que esto se va a complicar un poco. Empieza el espectáculo. Otra vez, ah. esta es mi parte favorita. Este es vuestro campeón. Te la ganamos. Soy el líder de salto. Ahí es nada. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Vayamos por aquí. Voy aquí. el enemigo Ha programado una nueva carga. Atentos uh, al no nuevo no barca. Esto sería un poco más fácil con un arma. Busco una granada de termita, familia. Necesito munición ligera. Necesito munición ligera. Arre. Necesito una mochila. Gracias. Aquí hay una Winman. Hay una amenaza. Puede que haya algo bueno por aquí. Instalando una tirolina. Necesito una mochila. Vamos por aquí. Allí hay una amenaza. encontrarlo. Allí hay una amenaza. El anillo está cerca, encantos. Tenemos 45 segundos de tiempo libre. Busco una granada de termita, familia. Todas las estrellas, aquí hay un depósito Negativo. de suministros ampliado. Garfio. 30 segundos hasta que se cierre el anillo. ¡Gusta apurar, eh! ¡Hola! Deberíamos ir aquí. Enemigo avistado. Quiero darme un paseo. Blanco detectado. Ahí. Vamos por aquí, encantos Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 1 Un enemigo, bastante cerca sí. Veo a un pasmarote allí ¡Más rápido! Aquí hay una... Busco una granada de termita, familia Atención encantos, tenemos un malo cerca. cerca. Estás por frente. León, ¡Atentos a la Nueva barca, un pack de supervivencia, mola. Hay un poco de ayuda. Granada de fragmentación lanzada. Cuidado con la nueva barca, amigo. Acabo de caer un campeón! no sería muy bueno. Granada de fragmentación lanzada. Amenaza cerca. Recargando mis escudos. Repillé. recargando, Curándome. Recargando. me un poco. Recargando. ¡Están disparando! Granada de fragmentación lanzada. Me disparan. Castando los escudos. Recargando mis escudos. Recargando. Eliminamos a todo Recargando mis. Necesito munición pesada. Gastando los escudos. Aquí, aquí hay aquí un escudo hay pesada, nivel 4. Necesito un cerrojo para escopeta. Recargando mis escudos. Contacto. Cargando escudos. Curándome. Buscando munición pesada. Aquí, aquí veo una culata de francotirador. Aquí hay Nivel munición dos. pesada. Me estoy preparando. Necesito salud. Aquí hay un kit Necesito munición ligera. Ando corta de munición ligera, Encantos. No entendí <risa> por... No entendí. Un grupo de pasmarotes. Aquí hay una plataforma de salto, una forma de volar por los aires. Vamos por aquí. No se escucha bien, por eso. Claro, acá claro. no entiendes, decimos, no entiendes la mierda de la coronga cuando el Gelli y lo que se escuchó por eso. Pero no me voy a poder a explicar de todo eso ahora. ¿sabes? Necesito un cerrojo para escopeta. Necesito un cerrojo para escopeta. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Tranquilo, no 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Usando Garcio. Atención. Lanzando un duplicador. ¡Ey! ¡Llega un duplicador! Necesito un cerrojo para escopeta. Parece que ha pasado gente. Quiero darme un paseíto por aquí. granada de termita, familia. Parece que han pasado enemigos por aquí. He encontrado una mejora de arma aquí. Puntas de fragmentación. Abatí un bot de carga. Aquí hay una mejora de arma, turbocargador Encontré una llave de cámara es? Es? He encontrado una mejora de arma aquí, turbocargador Un minuto para que se cierre el anillo, tenemos tiempo Una puerta cerrada Fantástico, el anillo está cerca, menos de un minuto La cámara está lista para saquearla, colegas Aquí hay un cargador de franco. Vigilando aquí. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. Solo quedan 30 segundos aquí en el reloj. Veo. El He anillo encontrado está una cerca. Mejor. Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 2. Exploremos por aquí. Ah, el Aquí hay un nuevo escudo. Mola. Nivel. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Aquí hay una mejora de a... Aquí hay un escudo de emergencia. Nivel 2. Garcio. Contactando con el enemigo. Atención. Anillo en movimiento. Puede que haya algo bueno por aquí. Deberíamos ir aquí. ¿Vamos por aquí? Allá voy. Atención, lanzando para el pack de supervivencia un paseo Busco una granada para... de termita, familia oh, oh, oh, pack de supervivencia. Necesito Joder. una mochila Más rápido, más más Necesito un escudo corporal Usando gas Vamos por aquí, encantos. cantos Después de esto, deberíamos salir por ahí Necesito salud. Entre el enemigo. Lando perdida. Aquí delante hay un negado. Amenaza avistada. Hey, llega un duplicador. Negado, Contacto. A Curando. Recargando. Me han derribado. Eliminamos ¿Qué? a todo el pelotón. Vámonos con su botín. por allí uh, por un pelo reparando mis daños aquí hay una caja de n defendiendo aquí hay un botiquín me estoy ¡Me disparan! me disparan necesito un poco de salud encantó Lanzando una baliza de reaparición. Un minuto. Curándome. Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. Hey, Debíamos echar un ojo a ese pack de supervivientes. ¡Me disparan! escudos. Cargando los escudos. Recargando escudos. ¡Me Necesito ¡Me han derribado! Ronda 4. Envío la puerta atrás de él. No la te acción. preocupes. Aquí hay una amenaza. Falta gente en el anillo, en la 2. Contacta, ¡Me han derribado! Esto es un déjà vu.